Al despertar, siempre ten la gran expectativa de ver las misericordias de Dios, su fidelidad y bondad. Dios es inmensamente bueno. Él trabaja en equipo con nosotros. ¿Lo sabías? Sí, yo lo experimento a diario. He aprendido que para tener un gran día debo confiar en la palabra infalible de Dios. Es decir, escuchar su potente voz llena de vida, su poder, su autoridad que están allí implícitas en sus páginas. En ella, Dios te especificará sus instrucciones. El dueño del universo te indicará cómo tener un gran día. En primer lugar, Él te enseñará que todo depende de tu corazón, del dominio que ejerza su Espíritu Santo en ti, de tu constante proceso de transformación acorde a su voluntad y su maravillosa palabra. En segundo lugar, Él te enseñará que es sumamente importante mantener tu corazón limpio, libre de resentimientos, enojos, amarguras y envidias. Esto consume tu ser. A diario, recuerda lo que Jesús dice, felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Día a día, con la ayuda del Espíritu Santo, procura mantener tu corazón limpio porque no esperarás ver a Dios solo el día que partas de esta tierra, sino que querrás ver a Dios todos los días de tu vida. Gozar de su amor, misericordia, compasión, perdón, gracia, favor. Procura vivir libre de emociones y sentimientos tóxicos contra los demás, porque debes entender que a quien más afecta es a ti. ¿Y te perderás el privilegio de ver a Dios diariamente? No lo creo. Esto no es sabio. De corazón deseo que siempre tengas los mejores días de tu vida. Mantén tu corazón limpio de odio, envidia, enojo, rencor y amargura. Recuerda, felícelos de corazón limpio. Así verás a Dios obrar a tu favor, sus misericordias, su fidelidad. Podrás tener un diario vivir sin tanto agita y turbación. No tendrás que forzar nada. Las cosas se darán de manera extraordinaria. Verás la mano de Dios. No andarás dando tumbos ni chocando paredes, menos dándote contra tu cabeza. Todo fluirá natural y milagrosamente, porque Dios mismo abrirá camino y no tú. Piénsalo. Así tendrás los mejores días de tu vida.